Miren esto. Lo que yo vivo diciendo. Dile que me ponga lo de Chey Noa che fue eh, eh, eh, el que yo puse ayer con un audio diciendo que, lo querí, que, que gente del PRM contrataron Franklin, Alex, de que pasé desorden en Vista de Valle. Ustedes verán esto. Comida eh, De plan social. Y sale. Son del plan social, porque yo hice las imágenes. ...y me tocó con ese camión y estaba cogiendo unas imágenes... ...donde salió un dirigente del PLD... ...a agredirme... Eh, ...verbalmente me estaba diciendo muchas cosas... ...que eso lo compró con su dinero... ...que yo no tenía que estar grabando eso... ...que eso, que eso era de él... Eh, ...de un pronto a otro sale y me... ...y me apedrea... ...me pega una piedra en el pie... ...las imágenes están ahí, te las van a ver... ...en realidad eran tres jóvenes... ...sale uno ya de último... ...cuando me voy a montar el vehículo... Y me agrede, o sea, me, me tira con un, un machete a mí, donde hay otro que me amenaza que me iba a dar un tiro, si me quedaba ahí. Pero hay otra persona que me está diciendo de allá que si no me iba, que me iba a matar también. Esas son tres personas que trabajan con él, que están en las imágenes ahí, en el, eh, se, según yo la cogí, y un video también de un teléfono. No, no, yo llegué, yo estaba haciendo mis imágenes, ustedes van a ver el video de donde, de donde yo estaba haciendo las imágenes, yo no entré a su casa, fue en la calle. Y se supone que si es un camión de, de comida del plan social, eso es del pueblo para darse al pueblo, eso no hay que encontrarlo a nadie. Entonces, ¿por qué él me agrede? Ustedes van a ver las imágenes donde él me tira, tres piedras me tira, me pega una en un pie. Y me amenaza, el joven, el último joven me amenaza con un colín y me tira. Yo traté de, de, de tranquilizar la cosa porque eh, temí por mi vida ahí en ese momento. No, yo, yo lo tengo aquí mejor. Vamos a ponerlo aquí porque... Mira, aquí ve, ese, este, este es el que yo quiero que ponga. ¿Qué ¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando? Eh, mírame, mírame, mírame, ay, este payaco, no Oye, esto, eso. No Eso es prohibido. No me graban, no se divierten. Yo si me dan la gana te rompo la cámara, Te hoy. Eso eso es lo ah, que está haciendo ilegal. ¡Ay, espera, te lo quito de lado. Es un abusador. Moreno, mira, a ver. ¿Ten cuenta? ¿Ten cuenta? ¡Vaya, esta gracia! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita! no, no baje, no te baje no baje, no baje Vamos, Ya En Bolivia estamos aquí en Valle. Él viene, él viene. Primero, yo llegué a, a tomar las imágenes y me salieron dos personas. Bueno, ya ustedes vieron. Ustedes saben por qué él denunció a ese Che y no ayer que, di que un grupo de tigres quieren hacer un lío en Vita de Valle. Porque él es un comprador de cédulas también. Y es un delito electoral. Por eso que el PLD no quiere que se, que, se, que se nombre un fiscal electoral. Porque quiere tener la mano suelta para hacer todo tipo de violaciones. Buenas tardes. Omar. Sí. Dije que Siquio está a 60 y pico por ciento. Está con 50 y pico, sí. Le lleva 20 y pico el punto a mi lady. ¿60 por ciento? No, no, 58 por ciento. Ah, 60. Sí, 58. Entonces, miren, miren, miren, señores. Por eso que el PLD no quiere que se nombre un, un, un fiscal electoral independiente que procese los delitos. Eso es un delito electoral grave. Eso solamente se puede hacer en esta jungla y todo queda tranquilo. Buenas tardes. Eh, Omar, sí. ese hombre puede caer preso, ese hombre hay que mandarlo, pero un abuso. Pero claro que tienen que hacerle una querella. Y hay otros más que están en esa misma actitud de comprando cédulas. Yo tengo una lista de los compradores de cédulas y, y lo saben los dirigentes de los partidos opositores, cuáles son esos tipos. De, pero se están quejando de una reacción de este pueblo. Porque aquí lo, lo conoce todo el mundo Los compradores de cédula Que ellos van a tratar de hacer eso Porque ellos no tienen voto Y miren eso es un delito electoral Es un delito electoral que lo prohíbe la constitución Y miren la amenaza a ese reportero Y miren eh, eh, eh, eh, ese, ese león Ese león como estaba actuando Mírenlo Ustedes ven que el PLD no juega limpio Y que, y que cree que el Estado es propiedad de ellos ¿Y por qué este pueblo tiene que salir de ese grupo? El grupo más perverso, señores. Ni Balaguer, que mucho decir. Ni Balaguer. Porque les voy a decir lo de Balaguer, la diferencia de Balaguer con esto. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted, Omar? Bien, gracias, un placer. Mira, aquí en la nuña, ahí en la nuña de Cáceres, hay una doña que dicen ondina. la, la peluca, que sabe que compra la cédula y ella es de Tenco. De, de de penque, de... Hay que denunciarlo, y, y hay que denunciarlo a todos esos compradores de cédula y que se dedican a eso. Hay que denunciarlo, este pueblo no puede permitir eso. Hay que denunciarlo a todos. A todos hay que denunciarlo, donde quiera que estén. Porque ellos fueron los que sabotearon las elecciones y pusieron la paz de este país en peligro. Porque ellos entienden que ellos tienen que estar en el poder obligado para seguir mamando esa teta. Para seguir mamando esa testa, Oye, el grupo más perverso Señores, Balaguer Balaguer tú encontrabas Cualquier opositor nombrado Y, y, y cualquier opositor Hasta comunista y querida Esto no Esto si tú no eres de ellos Tú no tienes derecho a comer Tú no tienes derecho a nada Y, y, te, y, y se aprovechan De la miseria tuya para chantajearte. Buena tarde. ¿Eh? Buena tarde. Ah, Omar oh Sí. Oye, no te apures, que nos lo vamos a llevar con todo y funda. <ríe> Está bien. Está bien. No, la gente debe de cogerle la funda. Porque en definitiva es un dinero del pueblo. La gente debe de cogerle la funda. Lo que la gente debe de votar en contra. La gente debe de votar en contra. Eh, eso, para que ustedes vean. Para que ustedes vean que ni en los tiempos de Balaguer una cosa así. Lo degradado que esté ese grupo de palacio. Lo degradado. Ese es el partido que Juan Bosch decía y que los peledeístas con tanto orgullo. di que iba a terminar de cumplir la obra de Juan Pablo Duarte. Esa porquería de partido. Buenas tardes. Omar, Omar. Sí. Tuve ves ese, ese que anda ahí tirando piedra y todo. Ese como hombre no se enfrenta con un hombre. ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Tú no viste Ese que era no así! Ese es un loco, oye, óyete, Omar, óyete, y ellos no es que le ha dado, como tú dijiste ahorita, que le ha dado a Miguel Vargas la madre, le ha dado a Todito. mira al a, a senador de, de Cotuí, sí, de sí. le ha dado en la madre a él. ¡Claro que sí! ¡Eso es verdad! ¡Eso sí. es verdad! ¡Sí, eso es, eso es así! Entonces, óiganse, eh... El pueblo tiene que estar en alerta y preparado. Porque estos tigres van a hacer mucha bellaquería. Estos van a dar los últimos maletazos. Pero, como dice aquí en un artículo, el prestigioso intelectual José Luis Taveras. No hay... Yo le no voy a leer algunos párrafos ahorita de José Luis Taveras para que ustedes vean. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Omar. Bien, gracias. Un placer. El placer es mío, señor. Señores, díganme a esta gente que nombraron a una fiscal a su gusto. ¿Qué usted me quiere decir? ¿Qué usted dice de eso? No, nombraron a Gisela Cueto, fiscal interino. Es una mujer muy respetuosa, muy respetable. Yo entiendo que ella puede hacer, si le dan presupuesto y personal, porque la pueden nombrar y no darle presupuesto para que no pueda hacer nada. Pero ella, ella, Gisela Cueto... Eh, hasta donde se sabe, es una mujer que no... Que de carrera en el Ministerio Público. Y aparte de eso, es una mujer correcta. Habrá que ver si le dan presupuesto. Porque eso depende. Porque si ella está sin presupuesto, no puede hacer nada. Porque este PLD va a ser toda la bella querida... Toda la bella querida, Vidi y por haber. Buena tarde. Sí, entonces, déjeme decirle. Yo lo voy a leer más adelante... Eh, porque coincide con algo que yo he dicho José Luis Tavera, uno de los que escribe mejor en este país Él no tiene ese nombre como otro Pero en los círculos intelectuales José Luis Tavera es una autoridad, un abogado prestante de Santiago Ha escrito en varios periódicos Y los artículos de todo el mundo lo comenta y lo respeta Porque escribe Yo quiero eh, eh, más adelante Emma, vámonos a la pausa, a la segunda pausa para venir con el artículo sobre el domingo y cómo el PLD no tiene capatoria. Que lo, yo lo he estado diciendo todos estos días. Eh, va, vamos a coger esta llamadita. Buenas tardes. Sí, y buenas tardes, Yo mirando el caso ese del increíble PLDista, ese, ese no tiene coraje por matar a un hombre. Ese le hizo eso porque ese es un infeliz. Así yo mismo es. Con ese plumaje el pájaro que tiene, y se me cuadra, mira, digo con, con piedra, así lo agarro y le parto su cabeza, Pedra. Ese no tiene valor para pelear con un hombre. Tú estás loco, nada de valor. Pero estaba ya con ¿Lo todos que... los tigres de, de Vita y Valle. Imagínate tú. Claro. <ríe> sí, gracias, Pero, hermano. Bueno, bueno. Eh, eh, vámonos a la pausa y yo quiero que ustedes escuchen el epitafio que le escribe hoy José Luis Tavera al PLD. Adelante, señor director.